Mi novio, Kim Soo-hyun, vende las mascarillas que Hayato le gustan. Guapo. ¡Hola! ¡Buenos días, chicos! El día de hoy nos vamos de viaje a un lugar especial en nuestro corazón. ¿Adivinan? Vamos a comer Así. ¿Por a haber qué qué qué qué qué qué qué qué qué qué qué The Korean version of the Mexican chicken soup. Ajá. ¿Por ibo a poner Ajá. Yo me que súper. Sí, por Yes, Chicos, y ya llegamos a Corea, pero al Town de Osaka. Sí. Obviamente las fronteras siguen cerradas y seguimos sin poder viajar a Corea del Sur, tristemente. Pero nos moríamos de antojo por comer comida coreana y aquí hay mucha comida coreana, hay muchas tiendas, y muchas cosas bonitas que podemos hacer y divertirnos y les vamos a estar mostrando eso en el video del día de hoy. Vean chicos y les muestro el Koreatown de Osaka. Tiene muchos restaurantes y cositas de K-pop, hay tienditas, maquillaje, comida, cafés, etc. Y vamos a comer en este restaurante. Y lo que venimos a comer son estas sopas. Esta es nuestra favorita, se llama Tamaran Mari y es una sopa de pollitos que la acompañas de kimchi y es deliciosa. Deliciosa. Comida. Comida. Comida. Esta es la sopita que he estado esperando comer todo el día Sí, qué rico, la pedimos mitad picante y mitad este, la tradicional Vamos a esperar a que hierva un poco porque está todo crudo y hay que esperar a que se cosa Y dentro tiene cebollín, tiene papa, tiene champiñones, tiene pollo y también tiene pasteles de arroz Miren, nos dieron un timer, teníamos que esperar 7 minutos y cuando esto ya pite podemos comer. Hayato tiene mucha hambre. Disculpenlo. 아침부터 아무것도 안 Bueno. No, no, macho. Por qué? Por qué? Yo no sabía. 진짜 Regresamos a Corea. Y Chesapeake, ¿dónde 3 os ¿Ya, Chesapeake? Sí, muy difícil. Mira, muy difícil. Muy Vamos a probar un poco de asay llena chicos! Hayato contento ¡Muchas eso! ¿Muchas eso? ¡Sí! Desearte un aguro cacha ¡Sí! ¡Vamos! Chicos vamos saliendo del de restaurante y les tengo que contar algo chistoso Antes de salir del restaurante yo quise ir al baño Y justo donde te sientas enfrente había un póster así al nivel de donde te sientas de BTS Entonces fue muy incómodo hacer pipí mientras los miembros de BTS me miraban Teníamos muchísimas ganas de venir aquí, pero estaba el estado de emergencia en Japón y ya por fin lo quitaron la semana pasada, así que podemos venir a pasear, Si ¿sí? ¿Quieres dormir con tu opa? Problema resuelto En esta tienda solamente venden almohadas de opas Wow Chicos, hemos venido a una cafetería a probar el postre que se llama pinzo. Es hielo rallado con helado y frutas y caramelo y sabe delicioso. Y tenemos mucho tiempo sin comerlo. I want the berry yogurt. ¿Berry yogurt? Yes. Sí, ¿O sí, ¿O sí. Y vean, los macarrones también se ven bien ricos. ¡Ey! ¡Qué rico! ¡Wow! ¡Wow! ¡Se ve delicioso, chicos! Algo muy común en los restaurantes coreanos es que todo es self-service O sea que tú vas por tus cosas, ahí tienen agua, té, servilletas y cucharas Y ya podemos comer. ¡Qué rico! Nubel, muy chévere. Muy rico. Muy Más Muy rico. Muy rico. Muy Muy Muy Muy Muy Muy Muy Muy Muy ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! husband. no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! A un parquecito ya a descansar porque hemos estado caminando por mucho tiempo y rodeados de mucha gente. Ya hace mucho que yo no convivía con gente porque siempre estoy en la casa. En korea town de Corea, donde se ha hecho en hongo que hizo un tema y hizo No, no, ¿Qué un 한국에서 한국인들 하는 것처럼 일상생활을 한 거잖아요? 응. 식당에서 먹고, 카페에서 이야기하고 응, 응, 응. 근데 이런 추억들이 많이 생각나서 너무 좋아 응. 항상 그 댓글에서 너는 어느 나라 사람이고, 근데 둘이 어떤 언어로 얘기하고 있냐고 그리고 하야토, 많은 사람들 생각해 너는 한국 사람이야 에? 항상, 너 남편은 한국 사람인데 왜 일본에서 살아? 아하. <웃음> <웃음> 그럼 공유할 수 있네. 네, 어렵지. 그냥 정리하자. <웃음> 나는 일본 사람이고, 다니아는 메키시코 사람이고, 우리는 한국말로 얘기를 하고, 근데 일본에서 살고 있어요. 네. 그리고 한국어로 얘기하고 있는 이유, 우리 한국에서 한국어 공부하면서 만나게 됐어. 시. 그래서 우리가 서로 알수 있는 언어가 한국어밖에 없어요 네, 하얏트 영어랑 스페인어 모르니까 응? 그리고 내가 스페인어.. 아.. 스페인어라 응. <웃음> 일본어 몰라 응. 근데 내가 만약에 영어나 스페인어라 엄청 잘하게 되면 그래도 우리는 한국어로 얘기하고 싶지? 열심히 공부했으니까 네, 한국어로 얘기 꼭 해야 돼 아니면 처음 읽을 것 같다 응, 응. 나는 한국어로 계속 얘기하고, 얘기하고 싶어요 다니아랑 응. 왜냐면 우리 위레이션 씹이 다 한국어로 돼 있어서 어떤 감정 하는 말 뭔가 그런 것들 뭔가 영어나 스페인어로 표현할 수 없어 내가 내가 할수 있지만 하야도 힘못 하니까 아니야 아니야 아니야, 아니야. 그런 아니야 진짜 그 언어를 쓸때내 필링이 너무너무 달라요. 영어 쓸 때, 스페인어 쓸 때, 일본어 쓸 때, 한국어 쓸때 uh -huh. 너무 달라. 가야 또 성격 약간 조금 바꿔. 언어에 따라 조금 달라. 나는 그대로 있어. 그대로 있긴 해. 다니아는 진짜. 네. 근데 내가 뭔가 다니아한테 하고 싶은 말, 예쁜 말, 뭔가 그런 것들은 한국어로만 나오는 것 같아. 응. 그래서 내가 만약에 앞으로 영어 너무 자연스럽게 할수 있게 되더라도 응. 그래도 우리 대화는 기본적으로 한국어로 하고 싶어. 네, 한국어 너무 비언네. 나 이제 한국어 너무너무 좋아해. 영어보다 한국어 비언해 나한테. <웃음> 그거 너무 이상한 거 같은데. 네, 너무 이상해. 내가 영어 너무 잘하니까. 그래, <웃음> <근데 웃음> 너랑 매일 매일 한국어로 얘기하니까 음흠. 이제 비언해졌어. 맞아 맞아. 이제 요즘 좀 믹스 많이 음. 있지만 매일 너는 한국어. 음 <웃음> 근데 네, 우리는 한국에 가고 싶어요. 너무 너무 가고 싶어요. 진짜 가고 싶어. 한국 여행 가고 싶어. 스이, 리얼 한국에 가고 싶어요. 가게 해주세요. 가게 해주세요. 친구, <웃음> we are ramen, botanita, we are going to the supermarket. Oh, my favorite supermarket in this area. Sí. <ríe> Ramen y botana. Sago <ríe> Ok, sacha, so sacha. So este es mi supermercado favorito de esta zona. Se llama Kim <ríe> Vamos a ver qué compramos de chunches. Oh, sí. Honey Butter Chip. Hana Ok. We need a basket. Uh -huh. Vean, estos son los cafés instantáneos que salen siempre en los dramas y este Maxim. Es el que salía siempre en Vincenzo Vincenzo Casano tomaba Maxi <ríe> Tenemos todas estas opciones de ramen Shin Ramen es uno de los más populares y sabe delicioso, es picante Chicos, y esta es mi bebida favorita Es de uvas y de hecho tiene pedacitos de uva adentro, me encanta Vean, y tienen los cafés de BTS yo en mi casa tengo este RM es mi integrante favorito de BTS Lo amo, es guapísimo sí. Mi novio, Kim Soo -hyun, vende las mascarillas que Hayato le gustan Guapo <risa> Wow, vean la fila para pagar y aquí llevamos nuestra canastita llena de cosas En la casa les vamos a hacer un haul y les vamos a mostrar qué fue lo que compramos Hoy. Chicos, les muestro todas nuestras compras Nos surtimos de ramen Compramos chin ramen, que es uno de los más populares Este también, que la verdad yo no lo he probado, pero dice Hayato que está muy rico Este que es una mezcla entre ramen y topuki picante Ay, me encanta. La salsita, la pasta de chile, se llama gochuchang y esta es indispensable para cocinar. Comida coreana, mis papitas favoritas, las honey butter chips. Y este es como un ramen que se llama bibin myon, que son fideos que mezclas y están deliciosos. Me encantan. Y también Hayato se compró este otro que yo tampoco he probado. Es que no soy de mucho de ramen instantáneo. Y compramos Top pasteles de arroz para prepararlos, esto los va a cocinar Hayato, ya después les mostramos en algún blog. Y por último pedimos también unos kimbap para llevar y esto es lo que vamos a cenar el día de hoy. Ah, y Hayato se compró las mascarillas que Kim So Hyun, mi novia, anuncia. Uh -huh. aquí más charmo que es unida comida coreana mm -hmm. es mm, mm, amazing mm. amazing ¿Es asombrosa asombrosa comida coreana es a a mi esposa es amistrosa. deliciosa a ah, deliciosa, deliciosa